Hola muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén viendo mejor, y pues yo soy Leonardo, pero me pueden decir Nishnum, y pues estamos en la segunda parte de eh, el mapa este que encuentra tu camino alrededor, eh, alrededor de, de, de aquí. Entonces bueno, vamos a... Vamos a... Nos quedamos eh, en, el, en el video anterior, eh, en el checkpoint y ahora vamos a continuar. Aquí, eh, lo que vamos a hacer... Esclavamos este botón y nos revela un parkour. Aquí tenemos que tener cuidado porque... Ups. Porque es rápido. Pero bueno. Ahí nos morimos en la lava. Vamos a darle otra vez. Rápidamente. Sí. Mantén tu cabeza en este juego. Supongo que Porque estamos tratando en cabezas. Aquí esto es más complicado. Pero bueno. Eh... <risa> Estas estas palancas se. Wither, estas cabezas se guidarearon. Básicamente que se. Que se gastaron. Pero. Se gastaron de, de. ¿Cómo se llama? No sé. No, no sé cómo se dice, pero bueno. Eh, eh, aburrido del agua, vamos a cambiar eso. Ve abajo y es el laberinto del agua. Ay, no. El laberinto de agua. Ok. Este es el laberinto de agua donde tenemos que. Encontrar La salida Pero Algo les, algo nos va a pasar al final del juego Que la, a lo mejor y luego encontramos el final Pero No encontramos la palanca No encontramos una palanca Tenemos que encontrar una palanca eh, para, para poder salir Y ahí casi me ahogo, pero bueno, continuamos Vamos a ver si podemos encontrar la palanca Por aquí Ok, no, pero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 Um, ok, Esto está incorrecto. Y pues vamos a. Según yo también, aquí era incorrecto. Entonces vamos a regresar y vamos a irnos por otro camino. Vamos a irnos por aquí. Incorrecto. Uh -huh. Este juego es interesante. Ay, bueno, hemos salido otra vez, pero bueno Hay que ir a buscar la palanca ¿Dónde está la palanca? Ok, aquí está la entrada Vamos a ir por acá A lo mejor ir por acá está la palanca ¡Oh! Aquí está la palanca Entonces, eh, ahora vamos a regresar a... Vamos a regresar al final Voy a escuchar tanto a grito de respiración entonces bueno, vamos a ir por acá y luego para la izquierda y aquí está, vamos a poner la palanca aquí y nos salimos, has visto suficiente agua, ahora la haré que, que básicamente que me rogues por ella, porque ahora estamos en un desierto. Y tenemos que hacer un parkour de cactuses Yo nada más me voy a comer esa, solo por si acaso Y empezamos muy bien, empezamos muy bien, Leonardo Empezamos muy bien Uy Ok, eso no... No, esto, no está bien, hay que... Hay que tener cuidado con los saltos Ok Bien Ya más o menos te mi el salto Bien, ¿ok? Pociones de curación. Agarra cuantas pociones quieras de este cofre. <risas> Cofres haciendo saltos posibles desde 1982. Aquí tenemos que cuidar, tener cuidado porque nos podemos caer. Ah, y pues me caí, pero, pero bueno, vamos a darle otra vez. dije ya tenía los saltos, tengo que me, quedarme tre, eh, tres veces de daño y tener cuidado cuando tener cuidado cuando salto aquí nos podemos ir por aquí aquí sí nos tenemos que ir por ahí, saltar en ese cactus y así, este es un checkpoint, le damos a esta palanca y saca un chorro de agua, entonces ay no parkour de vallas la verdad es que no está tan mal porque tenemos que saltar hasta ahí. Saltamos. Saltamos. Saltamos. Upa. Al menos nos saltamos hasta el inicio. Lo cual está bien. Ahí, guys, supongo. Uh, entonces, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Un salto algo difícil es posible Oh vaya, bueno pues Vamos a agarrar el checkpoint No hay problema No hay problema con, con ello Como quiera tenemos el checkpoint Y el che y esto ya es uh, Casi al final O sea, no está tan mal Vamos Vamos, vamos. Que nos quedamos aquí Bien, espero ahora no caerme Ok. Um, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, uh, Continuarle porque, sí. Eh, espero poder terminar este video pronto. Eh, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Oh, o vaya. Como dije, no está tan mal porque no estamos hasta el inicio. Ok. Vamos, vamos vamos vamos ok bien ahí tenemos que tener cuidado con esos saltos eh, porque son de uno y tenemos que tener eh, tenemos que avanzar pero no tanto entonces le damos otra vez vamos vamos vamos vamos vamos si vamos, vamos. Sí se puede gente Vamos. <coughs> nope, no se pudo okay. Ahí nos curamos. Uh, Ahí okay. vamos vamos vamos vamos vamos. Ay. Ahí sí me pasé tantito. Ahí okay. vamos otra vez esto pues no lo voy a editar pero hey no tiene nada malo mostrar todas las veces que se intenta algo. Ay. Me pasé otra vez. Ok. Le damos, le damos, le damos. Ok. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Ok. Y nos quedamos justo aquí, justo aquí, okay. Vamos, Don't. okay, tenemos que saltar en la valla, okay, vamos. Hagamos un quiz. Las sesiones son finales. Buena suerte. ¡Vamos! Hemos llegado a otro checkpoint. Lo cual me gusta. Vamos a hacer time set night. Nos empezamos a dormir. Y pues aquí es donde vamos a dejar el episodio. Eh, de la segunda parte de este mapa. Y pues bueno, eh, pues espero que les haya gustado este video. Si quieren más de estos, pues díganme en los comentarios. Y pues nos vemos en el siguiente. Adiós.